Hola, soy Claudio. Eh, bueno, una vez que tenemos instalado el Inkscape, eh, tal como vimos en, el, en uno de los videos anteriores, eh, vamos a ver cómo, cómo utilizarlo, este, este programa. ¿sí? Eh, en este video vamos a ver cómo se nos presenta la pantalla en Inkscape, lo que se llama la interfaz. ¿sí? Eh, cuando ustedes instalan Inkscape, generalmente aparece así. ¿Sí? Eh, aparecen dos columnitas acá, la hoja y distintas, y distintas herramientas. Ahora, ustedes pueden cambiar la forma en que se presentan estas barritas. Fíjense, eh, yo por comodidad, ustedes fíjense si a ustedes les, les sirve, eh, yo prefiero que esta barrita, que ahora vamos a ver cómo se llama, aparezca acá. Entonces voy al menú ver, acá arriba, a la izquierda, y elijo predeterminada. ¿Sí? Entonces la barrita que estaba acá a la derecha ahora aparece acá arriba. ¿Sí? Hay otra opción más que se llama personalizada, que es que pone todas las barritas acá arriba. Pero se me hace más. Este, se me hace más bajita, más chiquita la hoja. Eh, así que yo elijo predeterminada. Fíjense con cuál se sienten más cómodos. Yo voy a trabajar con esta barrita acá. Ahora, vamos a ver que tenemos la barra de menús. ¿sí? la barra de menús tiene todas las opciones que tenemos de, de Inkscape. ¿sí? por si necesitamos ser más preciso en vez de usar una, un botoncito de herramienta. Después tenemos la barra de comandos, ¿tá? acá es donde vamos a poder eh, ir a la parte de texto, eh, mandar a imprimir, eh, todo ese tipo de cosas. Cortar, copiar, pegar, ¿sí? igualmente cortar, copiar, pegar, ya sabemos eh, por lo que estuvimos hablando antes que podemos hacerlo de, de otra forma. ¿no? Haciendo clic con el botón derecho o con combinación de teclas. Después tenemos esta barrita que antes estaba acá a la derecha. Esta barrita tiene lo que se llama los controles de herramientas. ¿Qué quiere decir? Que yo, ah, perdón, acá tengo la barra de herramientas, y si hago clic en esta flechita acá abajo, voy a tener más herramientas. Lo que pasa es que esta pantalla no admite, eh, eh, no admite mostrar más, más botoncitos pero si nosotros tenemos una pantalla grande, vamos a ver que acá aparecen estos botoncitos y todos estos acá abajo. ¿sí? Eh, depende de la herramienta que nosotros elijamos, vamos a ver, en, fíjense, a ver, ahí, ahí, fíjense cómo esta, este, esta barra de comando, eh, barra de control de herramienta, va cambiando, o sea que, yo elijo un, una herramienta determinada y esa herramienta tiene todas estas opciones para poder usar. Después sí, la, la barrita de herramientas, como ya les decía. Tenemos la hoja sobre la que vamos a trabajar. Esta hoja predeterminada es una hoja A4, pero si queremos cambiarla, tenemos la opción de ir al menú archivo, ir a propiedades de documento, Ahí está. y en propiedades del documento vamos a tener la opción de elegir otro tamaño ¿sí? por ejemplo eh, la hoja carta la hoja oficio o legal ¿sí? u otro tamaño más fíjense que yo voy, voy a ir para abajo y voy a tener todo un montón de tamaños distintos ¿sí? yo les recomiendo dejarlo en A4 pero ustedes fíjense también Podemos cambiar la, la unidad, ¿sí? que las cosas las midan en milímetros, en centímetros, en, en pulgadas, en picas, en píxeles, en puntos. Eh, también podemos cambiar la orientación, horizontal o vertical. ¿tá? Podemos darle un tamaño determinado, si es que supuestamente tenemos que trabajar con una hoja de un tamaño determinado para poder mandarlo a imprimir. ¿sí? Y varias otras cosas que después vamos a ver cuando, cuando trabajemos mejor. Eh, tenemos para deslizarnos hacia la derecha y hacia la izquierda. ¿sí? Tenemos para deslizar, eh, ah, perdón, hacia arriba o hacia abajo. Eh, eh, hacia arriba o hacia abajo. Hacia la derecha o hacia la izquierda. Esto se va a notar más si yo hago un zoom. Voy al menú de... Eh, perdón, voy al, a la opción de la lupa. De zoom acá. Y puedo decirle, bueno, yo quiero eh, acercarme mejor a la hoja. ¿tá? Entonces ahí tengo la hoja. Ahí termina la hoja. Y acá puedo ir a la izquierda o a la derecha. ¿Sí? Bueno, la página. Tenemos eh, acá la paleta de colores. ¿sí? Para elegir qué color queremos, vamos a ver que podemos elegir un color determinado para eh, rellenar o para pintar. Y también para, para los trazos. Vamos a ver que acá hay una flechita. Vamos a ponerlo acá. Ah, esta X que, es, que figura acá es que no tiene... No le queremos dar ningún color. ¿tá? Entonces yo, por ejemplo, ahora después vamos a ver bien. Yo le quiero, a un objeto que dibujo, le quiero dar un color determinado. Y le puedo dar un color determinado. También puedo, para este lado, puedo, ah, acá está, puedo moverme con la barra de colores para tener mucho más colores. Para elegir, si no nos gusta ninguno. ¿Sí? Eh, esta barra es la que sería la barra de estado de, de la hoja. ¿tá? De la misma forma que la que, que está acá abajo es la barra, de, la barra de Windows. Bueno, acá tenemos la barra de la hoja. Y nos dice qué color tenemos para el relleno. Fíjense, amarillo. Y qué color tenemos para el trazo, que en este caso es el borde... De lo que yo dibujé. Después lo vamos a ver más en detalle. Tenemos las reglas. ¿sí? Por si nos no resulta necesario. Y por ahora sería eso. Lo que se llama la interfaz. Ahora vamos a ver en detalle. Después en otro video vamos a ver en detalle. Cuáles son las herramientas. Y eh, cuáles son la, los comandos. Y ese tipo de cosas. Hasta luego entonces.